¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, ahora, ahí, mejor. Ok. Ok. Bueno, hoy día les voy a hablar de lo que es DevOps. Cómo, ¿Qué necesito para hacer DevOps? A veces es una pregunta que varios me hacen, amigos, colegas. Eh, claro. Y a veces es un poco difícil de explicar porque, um, o decirle, mira, necesitas aprenderte todo esto para que empezar a ganar experiencia. Entonces, empiezo por, um, primero presentándome. Eh, mi, como ya dijo Keila, me llamo Carolina Herrera y trabajo como DevOps engineer en Globant ya más o menos más de un año. Y aparte también soy CEO de Agente BTC. Eh, me pueden encontrar en mis cuentas, que aquí las he puesto, carrera 91 GitHub, eh, y mi correo. Cualquier duda, generalmente en el GitHub eh, a veces pongo para las presentaciones. Mucho me olvido de compartir lo que hago. Pero igual, es eh, pueden seguirme por ahí. Voy a empezar explicando lo que hago con una cita que la encontré hace un par de años. Que es una cita de Bill Gates que dijo, yo escojo una persona floja para hacer un trabajo difícil, porque una persona floja encontrará una forma fácil para hacerlo. Muchas veces eh, piensan que por uno estar con la laptop o trabajando de su casa, antes de la cuarentena incluso, Pensaban, decían que era floja. Y lo que hago no es, o sea, a pesar de estar con una computadora, hay muchas cosas, no, no tanto el hecho de tener el internet, las aplicaciones que hay, sino hay diferentes cosas que uno puede hacer con el computador, todas las facilidades que te da. Y puse esta, esta cita más que todo porque, porque en eso se basa mi trabajo. Eh, Tratamos de automatizar las tareas diarias para que... Es como ponerlos todos en una hoja, todos los pasos, para que ya luego yo estoy no estoy en ese momento o salí de vacaciones o no está la persona que lo hizo y yo solamente corro todos los pasos de esa hoja. Entonces, esto, esta, esta cita se me hace muy clara al decir... Claro, alguien flojo siempre va a buscar lo más fácil para hacerlo, ¿no? para no repetirlo. Entonces, eso quería resaltarle. Eh, ¿Qué es un DevOps engineer Siempre empiezo eh, explicando. Hay varias aplicaciones, varias webs que usamos día a día, que nosotros ya los damos como tácito, que ya pensamos que de por sí ya funcionan. Y una de ellas es YouTube. Si se dan cuenta, YouTube desde que empezó a funcionar, funciona todos los días, todas las horas. Por los 365 años, por eso pongo 24 horas por 7 días a la semana, por 365 días a la semana. Nunca se había caído, hasta hace un año, creo, dos años que se cayó. Pero no saben el trabajo que hay detrás. Recién, o sea, deberían hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si dejara de funcionar? Uno generalmente dice, no, pero siempre está bien. Pero claro, para que siempre esté bien, es porque hay un equipo de personas. Hay unas herramientas que hay detrás. No porque esté en internet o porque sea una herramienta significa que va a funcionar siempre. Entonces, cuando se dieron cuenta, creo que hace, hace dos años, justo hubo un evento de Perú en donde jugó, hubo un partido y en ese mismo instante hubo una caída de YouTube que duró más o menos dos horas. ¿Qué fue la caída de YouTube? Caída es de que dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Alguien que entraba a YouTube.com no podía ver ningún video. Entonces, ¿para que esos tipo de errores no pasen. Hay, hay un equipo de trabajo, hay unos desarrolladores que son los que van a crear el botón Home, el botón Trending, el botón History. Y todos los botones, toda la web la van a crear. Pero siempre va a haber un equipo o al menos una persona que va a ser el sysadmin, Admin, el DevOps, que se va a encargar de que esto esté operativo siempre. Claro, no va a ser un pulpo, pero va a necesitar herramientas pero para que entiendan qué es lo que hay detrás de una, en una web, una aplicación, tiene que haber siempre un equipo detrás. Entonces, empiezo explicando que el DevOps Engineer es el encargado de asegurarse que detrás de una web, aplicación o un, todo lo que esté en internet, por así decirlo, esté funcionando siempre. Entonces, primero la palabra DevOps. DevOps, eh, claro, es una cultura, si lo buscan, los libros dicen que es una cultura, y está unido por desarrollo y operaciones, por eso Dev y OPS de operaciones. ¿Por qué lo juntaron? ¿Por qué? Porque antes era el equipo de desarrollo, los, los programadores, en un lado, en un grupito, en el trabajo. Y los equipos de operaciones, que son los de operaciones, los que tienen pantallas, y están viendo, oye, este servicio está bien, este servicio está caído. Las llamadas dejaron de funcionar. El botón me gusta de Facebook dejó de funcionar. Todas esas operaciones y ese equipo de personas estaban en otro lado. Pero se dieron cuenta en un momento que dijeron, no, hay que juntarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener, de que si hay alguna caída, el, al desarrollador le dices, oye, ¿puedes arreglar esto? ¿O puedes mejorar esto? Entonces, al tenerlos juntos, se trabaja más rápido. Entonces, por eso, la palabra fue mutando, por así decirlo pero la, el, el significado de la palabra DevOps viene a ser desarrollo y operaciones juntos. También lo conocen, eh, como digo, ha ido mutando porque el más antiguo, incluso mi, mi primer trabajo en tecnología fue como System Administrator o conocido como SysAdmin, fue pues SysAdmin que viene a ser similar, eh, similar es decir, entonces, tú trabajas con un equipo de desarrolladores para la web YouTube, por así decirlo, y... Tú eres la encargada de que cuando se cambia el color de la página, del fondo de página, los desarrolladores te lo dan ya listo. Pero cuando dicen, ya necesitamos que todo esté disponible en youtube.com, entonces ahí es donde entra mi trabajo, o el trabajo de sysadmin, y lo pone como que a disposición de todo el mundo. Ahora van a encontrar, si uno busca en Stack Overflow, busca sysadmin, cloud engineer, eh, otros nombres que se conocen es el SRE, SRE, que es Site Reliability Engineer, y el DevOps Engineer. Esos cuatro nombres son los más conocidos, o el System Engineer. Entonces, vienen a tener la, el, mismo, la misma, el mismo rol, la misma responsabilidad, Claro que cada uno va a tener una ramificación diferente. Es decir, por ejemplo, el Sysadmin solo se basa en los servidores. El Cloud Engineer, sí, sabe de servidores, pero está especializado en lo que es Cloud, que lo voy a explicar más adelante. El Site Reliability Engineer es todo. Pero basan en lo mismo. Claro, van a venir varios que me van a decir, no, que son totalmente diferentes. Claro, pero para explicarlo, viene a ser lo mismo, incluso mutado solo que son ramificaciones diferentes. Y como dije, siempre va a ser requerido en todos los equipos de tecnología, al menos uno. A pesar de que tengan cinco webs, al menos uno va a haber, eh, se va a necesitar para que eh, ayude a esos pases a producción como se conoce. Y no es como el, hay diferentes trabajos en IT, eh, no es como que le dicen el de Service Desk, que te ayuda con tu laptop, el que te ayuda dando tus audífonos en tu trabajo, No. Este uno, digo, es en el sentido de que es el que va a decir, ok, ya tenemos el cambio, ahora ya, ¿se acuerdan cuando agregaron las reacciones en Facebook? Que antes había solamente like, ahora hay like, hay me importa, hay diferentes reacciones en Facebook. Claro, los desarrolladores trabajan y hacen todo el trabajo difícil. Y luego vienen... Y dice, no, okay, que ya lo tenemos listo, pero lo queremos que lo tengas en, en, en la aplicación que esté en Facebook.com. Entonces nosotros venimos y lo actualizamos. Entonces por eso digo que son requeridos. ¿Y por qué la importancia del DevOps? Incluso muchas veces me han dicho a mí, ¿conozco otro DevOps? Y generalmente están con trabajo. Y no conozco. Y hay tanta demanda, pero poca oferta. Entonces aquí empiezo con los prerequisitos. Primero, la curiosidad, porque no es solo decir, OK, ya me aprendí todo, ya sé todas las herramientas, pero tienes que ir más allá. Porque un sysadmin, un devops, un cloudignia, tiene que ir a la causa raíz. Tiene que tener un montón de curiosidad. Por ejemplo, eh, cuando pasó lo del problema de YouTube, dejó de funcionar. ¿Pero por qué funcionó? No, pero ya lo, ya lo solucioné, claro. Pero fácil lo solucionaste. Eh, creando otro nuevo youtube.com porque tenías otra computadora ya lista. Pero esa no es la solución porque luego el problema va a volver a suceder porque no encontraste la causa raíz. Entonces es mucha curiosidad decir por qué, por qué y ir hasta el último hilo buscando en los papeles, en los registros y decir qué es lo que pasó. Entonces la curiosidad va a ser clave tanto en la búsqueda de, las, de cuando hay un problema, generalmente... Siempre vamos a estar buscando la raíz de los problemas, de resolver problemas. Pero eh, más importante es saber la causa raíz. Por eso digo que es mucha curiosidad tanto en resolver problemas como en las herramientas. Porque las herramientas van a ir mutando. Ahorita puedo, tener, puedo usar cinco herramientas todos los días, pero mañana, así como en tecnología cambian todos los días las tecnologías, pueden haber otras diez. O pueden haber otras cinco. Así que mucha curiosidad, tanto para mantenerse informado como para buscar la, la, la causa de raíz de los problemas. La otro, el, el segundo requisito es el inglés. El inglés, eh, tanto como los que trabajan en desarrollo como desarrollador, se van a dar cuenta que es crucial. Porque tanto los no es de que uno va a entrar y va a saber todo. No. Si tú buscas en Google, la clave es buscar en inglés. Todas las ayudas van a ser en inglés, stackoverflow.com, no sé, hay eh, eh, Linux, stackoverflow.com, algo así, son diferentes eh, páginas web. Si tú buscas en inglés, las respuestas van a ser 100 veces más a que busques en español. Incluso, la clave es el inglés también no solo por eso, sino por el, los trabajos. Tú puedes trabajar para China, puedes trabajar para Alemania, puedes trabajar para uno, a pesar de que cada uno maneje su idioma, el estándar va a ser el inglés. Y esa es la facilidad. O sea, hay demanda, y hay demanda en trabajo remoto, pero claro, el requisito es que sepas inglés. No te van a pedir, a no ser de que te digan, necesitamos que te relo hagas relo relocación a la ciudad, al país tal, ok, te van a pedir papeles de ese país. Pero generalmente, ni tampoco, eh, ahí te pedirían las certificaciones de inglés. Lo que te piden esencialmente es que lo hables. ¿Y cómo lo hables? Generalmente en el colegio es requisito, pero si uno a veces, y lo que me pasaba a mí, yo leía todo, pero el oído y la forma, el, el oído era flojo. O sea, cuando alguien escuchaba hablar inglés, se hablaba rápido, para mí era difícil. Entonces ahí es donde viene la práctica y por eso acá les sugiero, es como que acostumbrémonos a leer noticias en inglés o ver películas en inglés. Eh, si quieren con subtítulos, pero es soltar la lengua. Si tienes algún amigo que, o amiga que sabe inglés, practícalo, Hable en inglés. Es una forma de practicar. Esto es crucial para que puedan trabajar como, de forma remota. Eh, y acá el link de YouTube que les puse es de eh, un canal de YouTube que te habla de formas o palabras coloquiales que se usan mucho. Términos que no son comunes para nosotros, sino coloquiales. Y muy bueno, lo he usado y lo recomiendo. esos son los dos requisitos que mencioné, la curiosidad y el inglés, que son los principales. Ahorita paso a las herramientas. Ok, ya tengo la predisposición, la curiosidad y el inglés, o lo voy a perfeccionar mi inglés. ¿Qué voy? ¿Ahora qué necesito? O sea, ¿qué herramientas? Digo, ya quiero empezar a, a practicar en esto. Entonces, ahí es donde yo voy con la primera herramienta. Son varias. Al menos ya he anotado las principales como unas cinco herramientas. Las que uso día a día. La principal es JIT. JIT es una herramienta gratuita que la pueden instalar en Windows, en Linux, y en Mac. La pueden instalar en su máquina. Eh, para explicar brevemente qué es JIT, JIT es como una herramienta que te ayuda a trabajar de forma colaborativa. Que puedas trabajar con, con un equipo o con otra persona que no está en tu mismo lugar y trabajan en la misma carpeta, solo que trabaja en diferentes archivos o diferentes subcarpetas. Ponlo como que es como un Google Drive. El término, me van a corregir muchas personas que trabajan con, eh, mis colegas que trabajan como DevOps y admin es de que el término es control de versiones. ¿Por qué? Porque si yo he puesto un archivo que tiene mil, mil líneas y luego voy y borro 100, van a registrar a Carolina, ha borrado estas, estas 100 líneas de la línea número 550 hasta la número 650. Van a registrar y aquí ahora lo hice. Por eso es control de versiones. Y le doy el ejemplo de Google Drive porque en el Google Drive tú cuando compartes, te registra todo. Entró tal persona tal carpeta, agregó tal persona tal archivo. ¿Y por qué con el Google Drive? Porque tú lo puedes compartir con más de una persona. Lo puedes usar tú solo, pero lo puedes usar con uno, puedes usarlo con 100 personas. Entonces, véanlo como es una herramienta colaborativa. Y el Git te ayuda a que tú estés editando el mismo documento, el mismo archivo, eh, estando juntos, estando en diferentes países, estando en diferentes lugares. Entonces, esta es la clave. Eh, la diferencia nada más que es como un programita que se instala en tu computadora, en donde tú lo usas con comandos y actualizas y cada... Cuando confirmas, eh, cuando guardas tus cambios, por así decirlo, se va a subir al, al, a la nube que elijas, eh, github, gitlab, bitbucket.rg, Ustedes pueden crear sus carpetas, o se le llama repositorio a eso, en cualquiera de esas tres, solo registrándose, es gratuito. Tiene algunas limitaciones que te dicen más de 10 personas, algunos no tienen limitaciones, pero pueden crear y compartir. Pueden trabajar, Nos están creando una aplicación o una web y trabajan entre tres personas, entre dos personas, y así pueden colaborar. Y ahí va a salir el historial, el historial de cambios. Carolina hizo un commit, hizo un cambio a esta hora. Eh, Luisa o Kayla hizo un cambio, agregó una nueva página a esta hora, tal día. O borró estos archivos. Entonces es una forma y es la clave para poder trabajar. Eh, aquí compartí el link para para descargar. Y acá pregunto cómo usar. Porque dices, ya lo descargo, pero ¿cómo lo uso? Véanlo como que... ¿Cómo lo diría? Es como un programa que se puede usar tanto como en estas herramientas que digo, como terminal o como plugin. Terminal es que el, el Windows, eh, si tienes Windows, puedes hablar, abrir el command prompt, tú buscas en tu lupita, en tu inicio, en Windows, command prompt, y vas a ver que todos es comandos, ¿no? Ahí pones, una vez que lo instales a git, vas a poder escribir git y te va a reconocer el comando, te va a decir, ok, ¿qué, qué comando quieres usar, no? Si tienes Windows, puedes usar también PowerShell o hay diferentes herramientas. En caso que uses Mac o Linux, hay Terminal y iTerm y hay otras herramientas. Yo uso, estoy entre los dos, Terminal y iTerm. ¿Y qué son comandos? Lo puedes usar, yo más me acostumbro a usar Git en comandos, haciéndole los com que son tres comandos, eh, porque me hace, me hace más fácil, pero algunos dicen, no, yo quiero usarlo como plugin, que sea más fácil, yo tengo mi carpeta donde tengo 10 archivos y he modificado 5. Y cuando doy clic en el botón eh, subir a, a, a, a GitHub o subir mis cambios, solito lo hago. Solo me pide el mensaje que ponga y listo. Claro, hay plugins que hacen eso, que se encargan de hacer la vida más fácil. He puesto unos editores, eh, IntelliJ, Visual Code Studio, Atom. Editores, vean lo que es como un Word. Solo que están orientados a los que trabajan en tecnología. Y que, solo para mostrarles. Este es un editor. Es como un Word. Ahorita Es como un Word, solo que como tú, uno usa términos diferentes. Es más fácil, te los pone de diferente colorcito, dependiendo de lo que tú gustes. Lo puedes editar, o sea, tienen más funcionalidades y están más orientados. Este es un editor donde tú registras tus archivos y depende, son cuestión de gustos. Yo acá, yo uso Visual Studio. Alguno puede usar Atom, alguno puede ser IntelliJ, alguno puede ser Sublime. Por eso he recomendado algunos, pero ustedes ponen en Google Instalar Editor de Estudio y te van a salir varias recomendaciones. Continuamos acá. Ok. Es cuestión de gustos. Yo prefiero usar el terminal. Si ustedes van, yo les recomendé acá, les recomendé tres, tres nubes de Git, porque Git tiene el local, como decirlo, lo tienes en tu máquina, pero también tiene la nube, que viene a ser como el Google Drive, ¿no? GitHub, GitLab o Bitbucket.org. Yo me creé un repositorio hace un ratito en, en github.com. Mi usuario es Herrera91. Y creé un repositorio que se llama Intro. Ustedes pueden crear N repositorios, N carpetas, que son cada uno separado. Y estos son los comandos que te van a salir. Aquí mismo te va a guiar. Mira, pon estos comanditos, ponlos en tu, eh, para que inicies tu repositorio y listo. Este te va a guiar la primera vez. Entonces acá yo lo que hice fue poner lo mismo. Ah, no, no lo puse acá. Pero acá lo puse. No, no lo puse. Y, ¿cómo se llama? Estos son los comandos, te guía paso a paso. Entonces, es la primera vez. Luego, cuando ya haces tu primer, guarda, haces tu primer guardado de cambios, de archivos, de carpeta, de cualquier cosa que guardes en ese, en ese repositorio intro, eh, ya no te van a salir esos pasos porque solo es la primera vez. Pero ustedes pueden crear y ahí tendrían guardados. El segundo paso es linux eh, en en este trabajo como sabrán eh, todas las web mayormente todas las web muy pocas no, no no tienen están basadas están corriendo están funcionando en linux digámosle youtube digámosle facebook eh, bcp.com bva.com todas están corriendo en un servidor generalmente el más usado es Linux entonces ¿y qué viene a ser Linux? es otro sistema operativo imagínense que es como una computadora eh, pero nos, es como les quitaran el mouse y todo es comandos entonces todo es comandos como la foto que acá les pongo Vamos a mover esto por acá ya. Yeah. Esto es como un com acá ponen los comandos y es más que todo acostumbrarte. Te mueves de carpetas, quieres avanzar de carpetas, ya no lo haces con el clic como lo haces con Windows, como lo haces con otro sistema operativo, sino lo haces con comandos. Algunos generalmente no lo ven, pero acá es más fácil. Entonces, eso es lo, después de lo de Git, esto es lo básico. La segundo más importante es una PC full de comandos. Todo, si es que quieres conect, verificar es que you, tienes internet, haces un ping a Google y ves. Todo es con comandos. Claro que en la, hay, hay laptops que las venden eh, con Linux, Ubuntu. Y claro que puedes usar el mouse, ¿no? Pero está esencial, eh, es basada en comandos. Aquí yo pongo los comandos más usados que uno generalmente no los ve al usar el mouse. LS, que es para mostrar los archivos, así como acá los muestro. Eh, LS, aquí yo estoy en una carpeta que se llama personal. Y de pronto acá yo quiero ver el, el, el detalle. Le pongo un guión menos AL y, pongo, y me muestra los archivos. Me meto a la carpeta cd intro si quiero cambiar de carpeta está en personal quiero meterme a esta carpeta que hice intro hago un cd leo si dentro de esa carpeta quiero crear una carpeta que se llame archivos hago mkdir y si quiero mostrar los archivos que hay ls -l esos son uno de los comandos los más fáciles que generalmente uno los usa el día el día todos los días para moverse porque en los servidores si yo me meto un servidor que digamos el servidor del vcp.com.p no voy a tener mouse. La única forma de moverme entre carpetas, entre archivos, pasar de una carpeta, copiar un archivo a otro lado, a otra carpeta, es con comandos. Entonces, por eso es esencial. Al final, la forma de acostumbrarte es con la práctica. Eh, y aquí les puse los comandos más usados. Por acá, vamos a ver. Aquí, acá les puse un link con los comandos de Linux más usados. Ahí pueden ver que está uno de los que les recomendé. Pueden, les he abreviado los links, les voy a mostrar los 12 comandos más usados entre todos y cómo ver los procesos, como eh, lo particular, como les dije antes, de Linux, eh, la mayoría de webs están en Linux. Claro, Linux tiene sus diferentes sistemas operativos que, que lo van a escuchar, que dicen, esta laptop, es Ubuntu, o este servidor es Solaris, es Red Hat, es Fedora. Es, son tipos de dif, eh, distribuciones. Van a, lo que va a cambiar, cómo van a ver la diferencia, es de que va a ser diferentes comanditos. Si ya no usas, para instalar un paquete ya no usas Jam, para si quieres instalar Git en un en, un, en una computadora Linux, vas a tener que usar eh, Jam. En Solari vas a tener que usar uh, apt get. Cambia solamente en los nombres de los comandos, pero la raíz, el ls, el cd, el mkd, esos comandos no van a cambiar. Eh, ya. Y ahí es donde quería llegar. ¿Por qué hablaba de Linux? Porque en sí nuestro día a día están los servidores. ¿Y qué son los servidores? Son más que todo son computadoras. Son las laptops que tienen computadoras, solo que son potentes. ¿Por qué? Porque tienen que estar operativas siempre. Es decir, si uno está acostumbrado a apagar su laptop todas las noches o cada semana porque su computadora se recalentó, bueno, no, los servidores nunca se apagan. Sí, puede haber que a veces dicen, no, pero este servidor te lo apago ya a las noches para que no me, no me gaste. Pero generalmente los servidores no se deben apagar. Entonces deben tener más potencia, tienen que, no sé si lo han escuchado, tienen que estar en un data center, si son on premise tienen que tener un aire acondicionado a baja temperatura. Pero los servidores no, vas, no salen de ser solo son computadoras, solo que son de comandos, solo comandos que se manejan con un teclado y una pantalla, nada más. Nada más. Y entre los servidores tenemos dos tipos principales, que son los on-premises que se le conoce. Son los servidores que están en el data center. Es decir, por ejemplo, Telefónica tiene servidores on-premises. ¿Por qué? ¿Qué son premis? Que tienen su oficina, en una de sus oficinas de Telefónica, tiene cinco cuartos con Daniel acondicionado con varias computadoras. Porque son sus computadoras. Claro, pero esa solución es un poco antigua y ya se ha ido mirando y luego, ¿por qué? Porque salió la, lo que es cloud que es tener lo mismo, pero a bajo costo porque, y con mayor seguridad. Lo tienes en el Internet, que se le conoce en la nube. Tienes lo mismo, eh, ya no pagas alquiler, ya no pagas luz, ya no pagas el mantenimiento de los equipos, el soporte, todo, pero lo tienes en, en la nube. O sea, es sí. decir, te conectas a Internet a una web, miportal.com, y puedes acceder a tu servidor. Entonces, eh, eso es cuando dicen on-prem o on on-premis son servidores que los tengo aloca alocados en mi oficina, o Cloud, que el los más usados o los más populares, que son AWS, Amazon Web Services, GCP, Web Cloud Platform, que es el de Google, la nube de Google, Azure, la nube de Microsoft, y vienen otros, Huawei, Oracle y DigitalOcean. La mayoría de ellos, justo para que uno pruebe, te ofrece la capa gratis, por así decirlo. Es decir, prueba, pero recuerda, tienes estos servicios que son gratuitos. Te van a pedir fácil que ingreses tu tarjeta. Pero si tú sigues el detalle que te dicen, eh, capa gratuita, no vas a gastar nada. Es justo, para, lo hicieron para que probemos. Y tanto lo tienen AWS, lo tienen ECP, lo tienen Azure. Acá la peculiaridad de Huawei no muchos lo quieren, yo hasta ahora no he probado, es de que Huawei tiene sus, sus data centers, es decir, sus servidores que ofrece, está en el Perú. ¿Y cuál es el beneficio? La latencia. ¿Qué es la latencia? El, el conectarme a mi servidor de Huawei, si es que tuviera en Huawei, es menor. Pero la verdad yo no lo he probado, pero esas son las nubes más conocidas. Y bueno, acá les puse lo, lo que ya les dije, los comandos Linux. Entonces, la forma entre para ver cuál es la diferencia, al final, eh, es meterte a probar. Si tú quieres pro, empezar a probar con Linux, eh, por ahí les puse un, creo que por acá, no, al final, hoy les copié el mismo comando. <risa> había otro bit de ley, eh, lo voy a actualizar, pero había, en lo de Linux, cómo si tú tienes Windows o tienes Mac, puedes instalarte, el, pones en YouTube, instalar VirtualBox para tener eh, Linux en mi Windows. Y te creas tu, como si tuvieras tu servidor y empiezas a probar. Empiezas a crear carpetas, empiezas a probar viendo los comandos, los top, los comandos para que empieces a probar. Entonces la forma de decir, de, ensucia, es ensuciándote en las manos. Ensuciándote en las manos probando en un servidor probándote, conectándote, qué tan fácil es crear un servidor, es probando. Ya voy a hablar de eso, cómo pueden probar luego. Eh, otro, otro, otra herramienta que lo uso diario es Shell Scripting. ¿Qué viene a ser Shell Scripting? Es un script. Es, un script, es, es, es una hoja con pasos. Pueden ser con un paso, pueden ser con cinco pasos, en donde yo pongo me tomo el trabajo para hacer unos cinco pasos o unos diez pasos y la próxima vez lo que hago solamente eh, es como si compartiera esa hoja corro ese script acá justo les muestro creo un script que solamente hace me dice hola a todos el script se llama script.sh y el, los scripts la particularidad es que siempre empiezan tú le decides le dices qué, qué, qué shell vas a usar con este numeral exclamación yo le he puesto bin bash y luego pongo un comando que es echo. Echo es un comando que dice imprime. Y eh, le pongo el comando, ese es uno de los comandos de Linux, imprime y le pongo entre comillas hola a todos. Entonces, ¿qué hago la próxima vez? Digo, quiero correrlo, o sea, quiero que me, que me diga hola a todos. Y la forma de correr un script es un punto, el slash y el nombre de tu script. Acá lo, quise, lo creé y lo quise correr, pero me salió que el, eh, el permiso denegado. ¿Y por qué salió eso? Porque, como digo, Linux es como si fuera una computadora solo comandos. Tú tienes que ser muy explícito al decirle qué se puede hacer. Aquí yo había creado un archivo, pero no le había dado permiso de ejecución. Entonces, al intentar ejecutarlo, me dijo, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hice acá? Otro de los comandos más usados es el chmod Le di permiso de, de ejecución. Esto, estos tres numeritos, 700, y esos son los permisos, y luego le pongo el script. 700 lo que estoy haciendo es dándole permiso de ejecución, de eh, escritura y de, y de lectura, solo para el usuario. Cada numerito, porque son tres dígitos, cada dígito es uno, el primer dígito es para el usuario, el segundo dígito es para el grupo y el tercer dígito son los permisos para cualquiera. Entonces yo le estoy diciendo, solo dame permiso para mi usuario. Pero eso ya lo pueden ver luego cuando, si ponen chmod cómo usarlo, les voy a explicar eso más a detalle. No quiero complicar. Y acá, una vez que lo dé permiso a ejecución, vuelvo a hacer el mismo comando que hice antes, ejecutarlo, .slash script.sh, y ya me, da el, eh, me dice, hola a todos. Entonces, ese tipo de scripts, ahorita yo lo he puesto, son dos líneas pero puede ser un script de 100 líneas, puede ser un script de, de 20 líneas, de 1000 líneas. Pero claro, tú te tomas el trabajo, te puedes demorar un tiempo haciendo ese script, pero la próxima vez lo que vas a hacer solamente vas a correr como así, como yo hice, punto .slash script.sh. Ese tipo de scripts son lenguajes. Son, vienen a ser los lenguajes para nuestro tipo de rol, que es el de Vox, el del CRE, nuestro lenguaje para automatizar. No solo puede ser en Shell, que es .sh, puede ser en Python, puede ser en Groovy, puede ser en Ansible, puede ser en Terraform. Claro que Ansible y Terraform, por ejemplo, ya tienen más beneficios. Más beneficios en decirte, ya no puedes solamente hacer esto, puedes, puedes crear un servidor en AWS, puedes crear eh, un servidor en Azure, puedes crear, no sé te da más particularidades, más beneficios que un shell script no te lo daría. Pero la raíz, la base, es el shell script. Eh, luego, otra de las herramientas que la veo todos los días son los logs. Los logs, véanlo como un registro. Un registro para... de todo. Si yo hice clic en la esquina, en el botón salir de YouTube, lo va a registrar. Va a registrar Carolina Herrera ha hecho clic a tal hora en este botón. Esos logs están presentes en todos lados. Están en todas las aplicaciones, en todo. Igual en, como en nuestro celular. Cuando nosotros entramos al botón de inicio, abrimos la cámara, todo eso va a un archivito que se llama un log. Esos logs son los que nos ayudan a ver, eh, no cuando funciona bien, nos ayudan cuando está fallando. Es decir, cuando deja de encender tu celular, uno se va y se va a ver el log. ¿Qué pasó? Hasta aquí estuvo funcionando bien y aquí empezó a fallar. Y acá les puse un registro del log de un servicio de Nginx. De un eh, Nginx es un, es, es un web server. ¿Cómo se diría? Si yo quiero crear mi página web, puedo crearla en Apache, como puedo crearla en. ¿La puedo crear en en Nginx? Entonces, acá les muestro cómo son tipos de logs. Tampoco es decir que los logs van a ser los más bonitos, pero el diseño de logs los lo, lo ponen los desarrolladores, los que programan. Dicen, ok, va a salir la hora, como dice fecha, hora, cuál es el nombre del servidor y qué, qué error salió, no sé. Ese diseño de logs, el es que lo hace más legible, lo, hace, lo hacen los desarrolladores generalmente. Y claro, tú dices, ok, esto me parece basurita. Hay herramientas para logs. O sea, tú dices, o sea, tú te metes a ver en los logs, en, pueden ser millones de líneas de logs. Te metes a ver con una lupa, no se te hace difícil. Claro, es difícil. Para eso hay herramientas. Hay herramientas como Datadog, hay herramientas como Elasticsearch, eh, se le conoce el LK. Hay herramientas como LogDNA, hay varias. Ponen logs, monitor, o install, algo así, en Google, eh, les van a salir varias herramientas. Claro, la mayoría son pagadas, algunas son open source, conocidas como gratuitas. Pero hay herramientas para que sean más legibles, para que decir, yo quiero, tengo estos logs, pero quiero que me muestre cuántas personas visitaron mi web. Hoy día, 28 de mayo, ¿cuántas personas entraron a mi web? Quiero ver ¿Cuántos entraron a la vista inicio? ¿Cuántos entraron a la vista in informes o contáctenos? Eso, para eso es hay esos servicios. Entonces, es como que el mejor aliado, porque como cuando al inicio dije que tenemos que tener curiosidad, eh, esa curiosidad también viene acá, cuando hay un problema y tenemos que leer todito y ver dónde generalmente tener un buen ojo para decir, ahí dice error, antes de eso, ahí dice el error que, que falló, falló intentando conectar. Por ejemplo, acá el error, si ven acá, en la foto, dice address already in use. Que la dirección que yo estoy intentando levantar ya está siendo usada. Entonces, eso a mí me advirtió que yo tenía, yo estaba intentando crear mi web cuando la web ya existía. Entonces, para recargar eso tuve que matar la anterior web, por así decirlo, el proceso. Y recién la pude levantar. Entonces, ese tipo de mensajitos es donde uno encuentra en el ojo. Eh, y luego viene el orquestador. Yo tengo mis scripts, ya sé manejar Linux, ya sé manejar Git, pero ¿cómo lo automatizo? Claro, yo creo mi script, pero siempre voy a tener que estar yo ejecutando el punto slash script. Y aquí lo que hay varios orquestadores. He puesto solo un par, eh, ya depende de cada uno. El más usado, porque es gratuito, es open source, es Jenkins. Luego hay Travis CI, hay algunos orquestadores como Azure Pipelines, hay Code Pipeline de AWS. Eh, muchos dicen, eh, tienen la preferencia por Jenkins. Eh, generalmente yo tengo la preferencia por Jenkins porque no solo te basas en... en en algo en específico, si no puedes monitorear aplicaciones, puedes, puedes hacer que te envíen emails, puedes hacer cualquier cosa que tú has puesto en tu script, que es mande un mensaje, a que, a, un mensaje de texto a alguien, porque lo pones, tú lo pasas, lo pones en un script y lo pones en Jenkins para que lo ejecute todos los días en la mañana. Entonces... Eh, esas son las opciones. Si ustedes van a Jenkins.io, es la web de Jenkins, van a ver cómo instalarlo en su máquina. Pueden instalarlo en su Windows, pueden instalarlo en su Mac, pueden instalarlo en un Linux y pueden empezar a probar. Ok, ahí es donde el que les, les he hablado de las herramientas y digo, ok, si yo quiero aprender todo esto, ¿qué necesito para, para practicar? Acá encontré, ayer encontré muchas herramientas que son gratuitas. Por ejemplo, este de GCP Labs, entra en este link y es hasta el 31 de mayo, o creo que hasta el 30 de mayo, en donde si se registran, van a poder tener acceso por un mes gratuito a Pluralsight, para que lleven cursos más que todo de Google, y a Weeklabs, para que puedan llevar todos los laboratorios que sean posibles en un mes. Solo se registran, se registran con su cuenta, creo que cuenta de Gmail, y pueden estar. Acá también hay laboratorios. el GCP Star le he puesto laboratorios, que son laboratorios, es decir, ok, quiero aprender cómo usar un servidor en Google Cloud, que es uno de los tipos de servidores. En vez, ustedes pueden ir y crearse su cuenta, generalmente, como les dije a los que se crean la primera vez su cuenta, les va a pedir tarjeta, no te va a cobrar porque ahí te dan como 100 dólares de crédito o 300 dólares de crédito, siempre teniendo en cuenta. Antes de crear su cuenta, vean la capa gratis, por así decirlo, para que sepan qué es lo que pueden crear y qué es lo que no, para que no les cobre. Pero esto del EasyPistar, lo que hace es que no tienes que crearte tu cuenta en Google Cloud, no tienes que crearte tu cuenta en AWS, sino te arma como un laboratorio, como si estuvieras en un servidor, te guía, te dice los pasos y, no, y solamente te registras con tu correo. No pones ninguna tarjeta. Entonces, es una forma de practicar. Tienen todos los laboratorios eh, gratuitos, porque hay algunos que se pagan. Pero ahí te va a dar para los laboratorios gratuitos. Este es un laboratorio de Docker. Me olvidé de mencionar de Docker. Eh, es muy importante. Les hablé de Linux y de los servidores. Con Docker viene a ser una solución más nueva, por así decirlo. No, creo que ya tiene como cinco años. Pero lo que hace es que tú puedes crear un servidor o una aplicación web, web con Docker en tu laptop. Solo necesitas instalarte Docker y te va a levantar mi web. En, o bueno, en tu máquina va a ser localhost, que es la máquina, tu computadora, porque no tiene dominio, no tiene mi web.com. Localhost, dos puntos y el puerto. Docker le va a asignar un puerto de acuerdo a cómo tú le pongas. Si quieren ver, es otra forma de tener una aplicación, de crear como que una aplicación en tu máquina. Y para que se ensucien un poco las manos o, o practiquen, pueden entrar a ese link. También de Terraform, todos los que estoy acá son laboratorios. Es decir, te va a guiar y vas a estar haciéndolo en, la, en GCP o en adolescent Estos son los laboratorios de ADLS. Eh, Quick Labs. Así se escribe eh, qwiklabs.com. Es, está eh, diseñado justo para enseñar, para que uno aprenda no solo leyendo, sino también practicando. Y más que todo, este, da una guía de instrucciones y te da el link. Te dice, entra aquí y ejecuta todos estos pasos. Entonces, eso es Wiclabs. Dentro de Wiclabs tienes google.wiclabs.com o amazon.wiklabs.com como este de acá. Solo lo separan, pero finalmente yo entro a Pero si ustedes entran a gusto link, les va a llevar directo. Y este es Intro AWS. No me acuerdo qué era. Aquí. Uy, se abrió. Este Intro AWS creo que es un curso que lo da el mismo Amazon Web Services. Y que es gratuito. A ver. Está cargando. Aquí está. Si ven, es un curso que justo te introduce a lo que es la nube AWS. Solo se registran. Son 20 minutos y está en español. Eh, acá. Adem Primero les, les separé este curso que era el de intro AWS. Pero aquí lo que le puse requisito. O sea, mi... Eh, Cursos AWS requeridos, que son para que sepan, claro, uno te da la intro a lo que es la nube de AWS y otro te explica más detalles, ¿no? AWS, cualquier cloud service, tiene un montón de servicios, no necesariamente uno se va a aprender, yo no me sé todos los servicios, generalmente hay más de 100 servicios que ofrece cada nube, así que con que uno sepa qué es un servidor, cómo funciona la seguridad. ¿Y cómo puedo acceder de esta web al internet o cómo puedo hacer que eh, nadie pueda acceder a mi servidor? Eso está, es lo esencial. También eh, hay cursos de tecnología relacionados a servidores. Eh, Cloud Computing, que viene a hacer esto, en IBM. Ha abierto, nos enteramos, hace, me enteré hace unos, una semana que IBM ha creado Pitesh que son cursos gratuitos. Y justo este link es que les lleva el curso de Open Cloud, no, Cloud Computing. Así que les estoy brindando acá. Bueno, estos son todos los cursos. Uy, no, no lo veo. Ya bueno. <ríe> Ahí está. Y, y este es que es Cloud Computing. Y luego, ¿cómo se utiliza Cloud Computing? Otro, son, son links ya más específicos. Y eso es más que todo las herramientas que uso. Y no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Muchas gracias, Carolina. Por favor, chicos, este, chicas, siéntanse libres en hacer preguntas. Este, habiliten sus micrófonos, pueden usar el chat. Si desean, también habiliten su video. ¿Alguna consulta? Todo está muy interesante. ¿Sí? Yo, yo tengo una consulta. Muy bien, Víctor, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Eh, para una DevOps, en general, o sea, tipo del equipo eh, la parte de tener más de un sistema o más de un aplicativo en, en un solo servidor ¿cómo es que lo puedes gestionar de la mejor manera? Eh, o sea, al fin y al cabo lo que buscan las empresas ahí es reducir la mayor cantidad de costos posibles ¿cómo haces tú Carolina para reducir o para tipo gestionar mejor la, eh, los costos en ese sentido? dependiendo te refieres a reducir costos. Claro, reducir costos es un tema muy tocado en lo que es cloud computing. Eh, todas las nubes. Uy, ¿qué, salía? ¿Qué salía? Ya, todas las nubes tienen su calculadora, se les llama de precios. A ver ese calculator. Eh, en donde tú puedes decir, voy a tener tal servicio. Y este servicio, ¿cuánto me va a salir al mes? ¿Cuánto me va a salir al año? Eso es en lo que es en cloud. En lo que es on-premise, es otro tipo de cosas porque tú ya partes de un contrato. Partes de un contrato del alquiler de la oficina, si es que no es tu oficina. Partes de un contrato de los equipos, si es que no son tus equipos. De un personal que esté de seguridad. De, los servidores tienen que tener un soporte en la misma marca. Pero en la nube, tú te vienes, es que vas a usar AWS. Usas acá que generalmente es un estimado, pero te da una idea cuánto te va a cobrar el mes. Te vienes a calcul AWS Calculator y yo digo voy a usar un servidor que el servicio de servidores en AWS es Amazon EC2. Y acá pones las regiones. Claro, como dije, eh, hay varios detalles en AWS que no los he mencionado para no complicarlo. Pero acá elijo una región, la por defecto que me muestra Amazon, porque el precio varía por región. Generalmente, por, hay algunos países donde es más caro. Yo acá digo, necesito tener un servidor Linux, que va a tener eh, cuatro C CPUs. Quiero que tenga 8 GB de RAM, no quiero que tenga mucho. Y... El tipo, no, ni siquiera me pregunta el tipo de distancia. ¿Y cuántos necesito? Uno. Y acá te pregunta, ¿quieres saving plan, o sea, plan de ahorro? A Vas a reservarlo por un año por tres años. Y con esas preguntas, ¿cuánto va a ser tu almacenamiento? ¿Cuánto espacio necesitas en el servidor? Puedes poner 30, puedes poner 100. 100. Y acá te va estimando. Este tipo de colaboradores los encuentras tanto en AWS, en todas las nubes. GCP, DigitalOcean, eh, imagino que Azure no he visto, pero... Azure ¿verdad? también tiene, sí. ¿Ves? Todas las bueno. nubes tienen eso, justo para estimar, porque uno tiene miedo, pero como dije, todas las nubes te dan la capa gratuita. Fácil, adolescente tiene la capa gratuita, GCP tiene una capa gratuita, que hay algunos servicios que son siempre gratuitos, Azure... Tiene algunos servicios que son para siempre gratuitos porque lo hacen para que tú pruebes. Entonces, pruebas, te creas los servidores o los servicios. Usa los servidores que son de capa gratuita, que son gratis. Y dices, ok, me gustó. Y luego vienes y estimas, ok, quiero un año. Por ejemplo, este precio te sale si, es, si reservas un servidor para un año. Y ese es el costo que pagarías al año. Es decir, divídelo entre... Ah, no, este es el costo mensual. Estoy poniendo 99 gigas de espacio, uy, si le pongo 30 por default, bajo un dólar, si le pongo reserva a tres años, o sea, es, mientras más largo el contrato, más barato. Es como decir, si compramos más, más barato es el precio. Si compro a tres años, va a ser 35 dólares mensuales, que a cuando es un año es 50. 55. Uh -huh. Pero sí, todas las nubes te muestran su calculadora, que obviamente siempre te dicen estimado, porque pueden haber factores como el tipo de instancia que elegiste o otro tipo de cosas que pueden hacer que cueste más caro. Ese es el precio base que lo tengas encendido siempre, pero qué pagas si lo pagas, vas a pagar menos. Por eso te dicen siempre te van a decir estimado. Buenísimo, buenísimo. Chévere, gracias, gracias Víctor. Tenemos dos preguntas. Ah, Súper. Dale. Eh, la primera es de Julio Mejía, quien pregunta qué perfil se debería tener actualmente para hacer un Divox. ¿Qué perfil? Eh, más que todo, si me puedes aclarar, Julio, Julio mejor la pregunta, porque justo he mostrado la, las herramientas que uno usa. Y si... Y si uno se va simplemente a buscar, lo puedes buscar en LinkedIn o lo puedes buscar acá. Stack Overflow, así como es una buena fuente, porque cuando, cuando yo no encuentro algo, me voy a Stack Overflow o Google, pongo How to, como siempre digo, buscar en inglés. How to, eh, este error. Le pego el error que encontré, que yo encontré en mi servidor. Pero también te muestra trabajos. Si yo busco acá, DevOps o algunos incluso te dice en cualquier lado, dentro de entre 20 kilómetros, le va a decir los puestos que les dije. Este 100% remoto, por ejemplo. Perfil, eh, las herramientas que he recomendado son las que más, eh, las más comunes que siempre piden. Pero claro, van a haber eh, trabajos en donde te dice más particularidades, tener tanto experiencia, haber practicado en esto, saber shell scripting, saber esta tool en específico. Por ejemplo, este trabajo, solo es por así mostrarle, te pide bastante conocimiento en Linux, te pide que estés certificado en AWS, en, algún, en algún, tener algunas certificaciones, que sepas Ansible o Terraform, lo que les mencioné. Que es shell scripting en, en la cuna, porque es como automatizas. Ya luego viene el lenguaje, qué tan elegante te pones, mejor dicho. Que puede ser Python, Groovy, Ansible, Terraform. Y cada uno va a tener más beneficios. Git, que es la clave en todo, como lo ven acá. Y acá te dicen qué nube usan GitHub. Experiencia de CI, CD, es Continuous Integration, Continuous Deployment, que viene a ser Jenkins, el orquestador lo usan para desplegar o para que cada vez que un, de, un desarrollador agregue un nuevo cambio, cambio de color, ni bien sube, hace Git push, lo que les mencioné, Git. la web, que Facebook era azul, ahora está rojo por decirlo así. eso es continuación eh, continua, integración continua y con eh, despliegue de continuo. ese es CI, CD. Y acostumbrarte al trabajo en equipo. Generalmente aquí trabajamos, porque es remoto, trabajas con chats. Usamos Slack. Slack, puede, pueden usar slack.com, te creas tu equipo y se informa todo. O usan Teams o cualquier tipo de chat. Eh, como ves, esas son los basic, eh, las herramientas que piden mínimo. Y si te pones a, a buscar en diferentes, no solo en cloud, eh, Stack Overflow, sino acá pones, no sé, Remote, sino en LinkedIn o hay diferentes lugares donde puedes encontrar y vas a ver que esos son los, eh, los, los, los skills. Ahora, okay, no me salió. acá. Creo que este es SRI. Y acá en Stack flow si tú estás buscando un trabajo, tú puedes decir, quiero crear la alerta. A ver, a ver este es un SRI. Te pide más detalles. Como dije, en el otro te pedían las herramientas que recomendé, pero iban a dar puesto donde a, a decir, quiero que sepa esta herramienta en específico, como los de logs, que cuando les hablé de LK, les hablé, bueno, stack driver es la solución de logs de Google, Grafana, eh, Datadog. No les hablé de herramientas de monitoreo porque ya son específicas y uno va adquiriendo experiencias cuando las usa como New Relic. Pero ya hay puestos en donde te dicen necesitas saber en esta herramienta específico. Otra forma y algo que me olvidé decirles es si ustedes están aprendiendo hackerrank.com. Si quieren si están aprendiendo shell scripting, hackerrank. Si están aprendiendo shell scripting, no están aprendiendo Python, no están aprendiendo Groovy, pero quieren darle más a la práctica, créense su cuenta en HackerRank y ponen cómo se llama, creo que lo tengo. Sí. Sí lo tengo abierto, lo cual lo dudo. Ponen su cuenta, se crean su cuenta en HackerRank y ponen que quieren aprender eh, shell scripting porque van a ver, les van a mostrar opciones para aprender algoritmos, shell scripting, Linux, inteligencia artificial, diferentes cosas. Entonces ustedes se crean su cuenta y le va a preguntar qué es lo que quieren aprender y van a avanzar en niveles. Les va a poner el problema y le, te va a decir, ok, este es donde tienes que poner tu código y elige el tipo de lenguaje. Si estás aprendiendo Groovy, eliges Groovy. Si estás aprendiendo Python, eliges Python. Si estás aprendiendo Shell, pones Shell. Es una forma de practicar. Pero perfil, más que todo, son las herramientas que les he dicho y lo pueden comprobar buscando en LinkedIn o en Stack Overflow. Hay, varias hay varios lugares para buscar trabajo y van a ver que lo que piden es lo que les he recomendado. Lo esencial. Chévere. Tenemos otra pregunta de Eduardo Antón, que dice, ¿qué herramientas utilizas para gestionar un proyecto de ti en Divox. ¿Qué herramientas? Uh -huh. eh, mi, día, mi día a día es JIT. Eh, es decir, trabajamos en un repositorio, como le dije, trabajamos en diferentes lugares. En mi caso, yo trabajo con personas de México, de Chile, de Uruguay, de Argentina. Y, pero eso no se nota porque trabajamos con JIT en nuestro caso usamos Bitbucket Bitbucket y cada uno por ejemplo yo puedo estar trabajando en esta carpeta y mi compañero puede estar trabajando en esta carpeta yo uso acá JIT subo mis cambios, confirmo mis cambios y lo veo, entonces las herramientas que uso día a día es principalmente mi editor, en este caso yo uso Visual Studio Code uso JIT uso Bitbucket y uso Jenkins, que no lo tengo acá. Jenkins y cuando necesito, que generalmente, porque algo manual, me meto a, la, a AWS, a la consola. Esas son las herramientas que uso día a día. Más que todo. Hay más herramientas como, no sé, para evaluar calidad de código, se usa SonarQube pero rara vez. Eso es más usado por los desarrolladores. Bien, la otra pregunta es de Lourdes Cabrera, quien dice, respecto a las certificaciones, ¿cuál sugieres tú para certificarnos y qué nivel mínimo deberíamos apuntar? Claro, sí, claro, a ver. si sí, es que nunca han visto nada de lo que es Cloud. Eh, yo recomiendo lo que es el Cloud Practitioner. Que es de AWS. Es como que te introduce a lo que es Cloud Computing, qué es lo que son servidores, qué es eso. Esa es la recomendación. Pero si tú me dices, no, yo tengo algo de conocimientos, quiero darle de frente, entonces... Yo te recomiendo el AWS Solutions Architect Associate. Eh, uy, si pones el nombre te salen varios. Eh, este de acá. El mismo AWS te da cursos. Si tú te, te vas a la web de, pones como yo he puesto, AWS Solutions Architect associate, porque hay nivel associate y hay nivel professional. Yo recomiendo el associate. De una, esa es la certificación que recomiendo porque te da una vista de todos los servicios de AWS y te muestra lo que puedes hacer. Decir, oye, mira, puedo crear mi paginito o mi, mi, mi aplicación con este servicio, sin necesidad de saber mucho. Entonces, con este te, te abre muchas puertas porque si tú te pones a ver los trabajos, mayormente te recomiendan esto. Generalmente dicen, ¿tienes alguna certificación AWS? O algunos te dicen, ¿tienes el Solutions Architect Associate como mínimo? Entonces, esta es la que recomiendo. AWS te da cursos gratis. También hay cursos pagados. Yo, en mi opinión, yo llevé, eh, este curso lo llevé en acloud.guru cloud.guru, pero lo pueden encontrar en udemy.com lo pueden encontrar en Coursera.org, eh, en linuxacademy.com. Eh, muchos amigos me recomiendan que el mejor es Linux Academy, yo lo lleven a Cloud group fácil es un poco más caro, pero me lo dio en ese momento del trabajo. Pero acá yo les diría, recomendaría, exploren acá los trainings, porque acá mismo te incluso te da un examen, una guía de examen, tú practicas, aprendes, ves videos de YouTube, que el mismo AWS ha subido. Así que la que recomiendo para si tú ya tienes algunos skills o ya estás algo preparado, algo de conocimiento, ok, sumérgete a esto, porque esta es la que siempre piden. Pero si dices, no, quiero empe estoy empezando recién, te recomiendo la OLS Cloud Prediction. Y con esa, después te saltas a esto. Super. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta de Eduardo Antón que dice, para el seguimiento de las historias de usuarios ¿qué herramientas utilizas? Ya, yo uso Gira depende del cliente si tú tienes tu empresa también depende de ti Gira es la más eh, fácil eh, no fácil, sino tiene todos los datos necesarios que un desarrollador necesita, por ejemplo esto este es, este es Gira tiene muchos detalles. Tú le puedes poner el, quién lo ha creado, es el reporter. Quién es la asignada, en este caso yo. La descripción de la tarea. Y tiene tantos campos que justo está orientado a lo que es trabajo de desarrollo, trabajo de tecnología. Así que esta es la herramienta que más recomiendo. Pueden usar... Eh, Esto es, lo ha desplegado la, la, la el cliente donde estoy, pero pueden usar a gira de Atlashan.com Atlashan. creo que solo que cuesta creo que cuesta 10 dólares por, por 10 usuarios pero si quieren probar pueden usar la versión de la nube la de bitpacket.org no cuesta a pesar de que son el mismo producto pero gira sí cuesta y la que recomiendo es gira tiene muchos campos, pero si tú dices, estoy empezando y quiero aprender a traquear mis, eh, mis tareas, yo recomiendo asana, asana.com, es gratuito, pero para, si yo, tú dices, yo ya tengo mi trabajo, estoy trabajando, somos 20 o somos 100 usuarios, te recomiendo esto porque está orientada, GIRA va atada, va unida a lo que es la cultura Yael. para que sepas los campos eh, que vas a llenar en GIRA te recomendaría que te lleves un curso de Agile eh, o Scrum para que veas cómo es la lógica, los términos, que puedes encontrar sprints, story points, porque eso es lo que más se usa para la cultura ágil, para los, los, los trabajos en tecnología. Y eso. Ya, tenemos otra pregunta de Lourdes Cabrera que nos dice, respecto a Divox Certificaciones, Creo que el término es de Microsoft. Eh, sí, bueno, Microsoft ha sido el primero de todos. <ríe> sí ha sido el primero de todos. Las computadoras que uno conoció la primera vez fueron Microsoft. En sí, yo aún no me, como diría, no me he ensuciado, no me he mojado las manos con Azure. Pero, como dije, son las principales nubes. No le he llegado a usar porque los proyectos donde he estado He usado más que todo AWS, he usado on-premise, porque el cliente tenía eso. Y GCP un poco, por lo que te da gratis. Sé que ahorita Azure, mira, como dije, todas las nubes te dan gratuito. tú te pones a ver, te vas a ver que te van a decir gratis en tal parte. Y más que todo con este tema de la cuarentena, si ustedes ponen Azure COVID, a veces, o, o cualquier producto COVID, ahora han estado dando grants, han estado dando certificaciones gratuitas. Y creo que, me acuerdo que un amigo me comentó que estaba dando, mira. Mira acá, lo que les dije. Azure Free Account, eh, para un año, o sea, por 12 meses, te dan 200 dólares. Tú puedes crearte, te registra. Generalmente te piden tarjeta de crédito. No significa que te van a cobrar, pero solamente se aseguran, ¿no? Entonces, si tú estás al tanto, obviamente, siempre antes de crear su cuenta, yo les digo, vean información de la capa gratuita para que sepan ¿Cuál es lo gratuito y cuál es? No. Si es que le dicen 200 dólares en todo, ok, pero estén eh, tienen que ver, si han creado un servicio, tienen que ver cuánto cuesta, porque pueden crear un super computador y lo han dejado encendido por, un, por dos días y ya les cobró 700 dólares. Y eso puede pasar en cualquier nube, no solo en Azure. Entonces, por eso yo digo, antes de crear su cuenta, vean cuál es la capa gratuita y siempre entren. todos tienen su calculadora. Entren ¿en cuánto les va a costar. Y pueden ver Siempre van a ver tanto en Azure o en otro. Pueden ver eh, cuánto van gastando hasta ese momento. Entonces, sí, eh, tanto GCP, tanto Azure, tanto AWS, tienen sus certificaciones. Incluso Oracle estuvo dando certificaciones gratuitas hasta, hasta el 15 de mayo. Y más que todo por este tema, casi todos, diría todos, han estado dando algo gratuito. Ya no sea, si no es certificación, un curso. Pero sí, aún no me he empapado mucho en Azure. Por eso es que yo sé que es, está dentro de los top tres, por así decirlo. Pero el término, sí, uh, Microsoft ha sido el primero. Como hay un término que dicen, claro, Azure, GCP y las otras nubes tienen buenas cosas, ¿sí? Pero ¿quién llegó primero a la fiesta? O sea, como le dicen, ¿quién llegó primero a la fiesta eh, fue y, y bailó? Fue adolescente. O sea, nosotros hemos empezado a decir, podemos crear nuestra web, podemos crear todo en AWS. No quita que las demás nubes no tengan lo suyo. Y eso. Eh, la última pregunta de Walter dice... Eh, ¿has usado alguna herramienta para correlacionar logs en línea y usando algún servicio de Machine Learning para predecir comportamientos de los servicios que administras? He usado eh, uno de Machine Learning, pero viene a ser los plugins. Como saben, LK es gratuito, pero los plugins, eh, los plugins son los que cuestan. Ahí tienes que decirlo. Uy. El chiste. Plugin, machine learning. Y el único que me acuerdo que usé una vez fue que le instalaron un plugin de Machine Learning a Elasticsearch. Elasticsearch, si tú tienes tu. Te creas tu servidor ahorita, en cualquier nube, en tu computadora, puedes instalarlo. Pero claro, si quieres usar un plugin, generalmente, a veces te dan días de prueba, pero eh, generalmente cuesta. Puedes instalarlo. Eh, el único que me acuerdo haber usado es el, el Machine Learning para Kibana, para el, el Elasticsearch. Eh, ahorita para Logs, yo estoy usando Sumo Logic, que um, no te predice solo te muestra cómo va la data y tú le defines las métricas. Eh, y otro de Logs, más que todos esos dos, porque he usado Splunk y he usado Datadog pero no lo he usado en ese detalle eh, como para analizar eh, o predecir cómo van a actuar los usuarios. Generalmente eso lo modifican los, los equipos. Es decir, ellos me dicen, mira, esta es la configuración, la necesito acá. Ok, por ejemplo, APM se les llama, Application Performance Monitor, sí, Performance Tool. O sea, tú quieres una cosas las herramientas para los logs, que es como les dije, LK, Splunk, Datadog, Sumo Logic. Y otra cosa puede ser los, ver el, el performance de tu aplicación. ¿Cuántos usuarios hay? Fácil, tu aplicación llegó al límite. Y eso, ¿quién te lo dice? Te lo dicen las herramientas APM, las de, las de performance, que son New Relic, que son App Dynamics, que son, eh, hay más. No me acuerdo ahorita. Y en esas, justo es particular en la de New Relic, puedes ver lo de no predecir, solo puedes ver eh, el mapa del mundo, decir de dónde vienen tus usuarios, eh, a qué páginas han entrado. No predicen, pero esa configuración okay. viene de los desarrolladores. Y el único que he usado es, es Machine Learning de Kibana. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los asistentes. Realmente nos sentimos este, contentos de que el tema les inquiete, les guste. Y de hecho, Carolina, este, tendremos una próxima, una próxima week online con mayores temas sobre The Vox, más profundidad sobre The Vox. Bien, este, por favor, les pedimos que habiliten sus cámaras. Vamos a tomar la foto la foto de siempre, la mejor, <risa> la mejor sonrisa, por favor. Y este, por favor, queremos conocerlos a todos. Bien. ¿Alguien más se anima, por favor? Estamos esperando sus, sus rostros con sonrisas. Contentos de haber recibido esta, prácticamente, los tics básicos. Muy bien. Muchas gracias. Sabemos que, que tenemos jornadas virtuales. Ya nos estamos acostumbrando a salir en, en fotos así, en reuniones virtuales. Bien, chicos. este, Por favor, ingresen al, al link que he pasado por el chat. Para que puedan, les explicaba que, de hecho, para que puedan ingresar aquí sus este, sugerencias, qué les gustó, qué no les gustó, que casi creo que no va a ser mucho, pero por favor ponen al más y ingresan ahí sus sugerencias. Nos van a servir mucho para nosotras este mejorar. Si tienen algún tema que les gustaría, lo ponen también como sugerencia. También me gustaría saber si alguien este, quizás por ahí tenemos propuestas de próximos ponentes. Sería genial también. Bien. Y no veo que crece. ¿Será que no actualizo? Por favor, ingresen. Es muy importante. Bueno, lo pueden ir llenando en todo lo explicado. Muy bien. Muy bien. Lo bueno es que son anónimos todos estos... Si quieren poner, ponen atentamente también. <ríe> Muchas gracias, de verdad. Este, bueno.